a resolver ahora el ejercicio en el que nos dan en un sistema isométrico definido por los ejes X y Z eh, la recta R y el punto A que están definiendo un plano beta y nos piden que eh, hallemos la intersección entre la recta S y ese plano beta lo primero que vamos a hacer es definir al plano beta para definir el plano beta tenemos una recta y tenemos un punto exterior a ella, fijaros que la recta R es una recta que está en el plano xy, eh, es decir ella misma va a ser la intersección del plano con el, pla eh, con el plano de proyección xy, ella va a ser eh, beta1, así que eh, vamos a eh, ponerle el nombre a, a, a esta traza, vamos a buscar aquí beta, aquí está Esta sería beta 1 vale. eh, Beta 1 es la traza Horizontal de, O la traza del plano sobre el XY. Fijaros que ha de contener al, plan, al punto A y el punto A Es un punto del XZ así que La traza del plano Pues al estar también la traza Del plano, en el, perdón El punto A es un punto del, del YZ La traza del plano con el izeta obligatoriamente entonces deberá pasar por ese punto ¿vale? y esa traza beta sub 3 vamos a llamarla y beta sub 1 se han de cortar exactamente en el mismo punto del eje i. así que lo que voy a hacer es voy a alargar eh, esa beta 1 hasta que corte al eje i. a alargar esa recta beta1 hasta ahí, bien beta1 y beta3 obligatoriamente se tienen que cortar en este punto del eje y y como he dicho antes que el punto A es del ZI, pues beta3 ha de pasar por aquí, es decir, la traza del plano con el plano de proyección y Z, bien, pues entonces vamos a ponerle el nombre a esa traza Beta 3, ya la tenemos aquí Bien. y nos quedaría ya Beta 2 Beta 2, acordaros las trazas de los planos se cortan en los ejes de este, de este triedro pues Beta 2 deberá ir desde este punto hasta este punto. Bien, ya tengo definidas las tres trazas del plano beta. bien A partir de ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente, como veíamos en el vídeo anterior, hallar la intersección entre R y, entre, perdón, entre el plano beta y la recta S. Para eso lo que voy a hacer es meter a la recta S en un plano proyectante eh, un plano proyectante horizontal ya que tengo S1 y tengo S en un plano proyectante horizontal la traza horizontal del plano, la traza del plano sobre XI va a coincidir con S1, así que en esta misma será pues la traza de un plano la traza horizontal de un plano perdón, vamos a Sí, voy a llamarle delta, por ejemplo delta 1 y delta 3 por ser un plano proyectante sobre el xy, delta 3 ha de ser paralelo a z, bien alargo beta 3 hasta que se corte con ese delta, hasta que se corte con ese delta 3 que es la traza recordar sobre el zy de ese plano vamos a ver, insertamos el símbolo de delta, ahí lo tenemos, bien y continúo entonces con el método general, el método general me dice que debo buscar los puntos de intersección de las trazas alfa 3 con beta 3 y alfa 1 con beta 1 y en este momento estoy obteniendo la proyección de una recta que es la recta de intersección entre el plano delta y el plano beta, ¿Bien? acordaos que el plano delta contiene a la recta S, bien, voy a llamar a esta, a esta recta M y por supuesto la proyección de esa recta M, M1 la proyección sobre el XI por estar en un plano proyectante sobre el XI, va a coincidir con delta 1 Bien, ahí tengo las proyecciones de estas rectas A partir de aquí inmediatamente ya puedo hallar el punto de intersección entre S y M Lo tengo aquí, voy a dibujar el punto este punto de aquí es el punto de intersección entre la recta R y la recta S, voy a llamarle punto K por ejemplo y podría hallar por ejemplo su proyección en, en la recta R1, en la recta M1, su proyección sobre el xy simplemente trazando una paralela Z, lo tengo ahí ese punto de ahí será el punto de intersección, pero en proyección sobre el x este sería K sub 1. Bien, vamos a darle formato de ya resultado, color rojo, para que luego se nos quede todo bien diferenciado. Bien, pues este sería el, la solución del ejercicio. Vale, espero haberos podido ayudar y cualquier duda me la hacéis llegar. Vale, gracias.